Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno amigos, este, este es un video un poco diferente a demás. Bueno, muy diferente a los demás. Ya que en este video solo quiero decir los futuros videos que van a encontrar en mi canal. Ya que no quiero subir solamente subir una sola cosa al canal, como pues lo estoy subiendo ahora, que es cómo ganar dinero por internet, sino que también quiero subir otro tipo de videos, como tutoriales, curiosidades, eh, consejos para tu canal, como, como como por ejemplo, cómo crear un canal de YouTube, cómo ser banner en YouTube, cómo configurar tu canal, cómo hacer banner para tu canal, etcétera, etcétera. Claro que igual vas a encontrar los videos de cómo ganar ya que hay muchas muchas otras páginas que subir en este canal lo que quiero entender en este video es que quiero tener un canal bien variado y bien completo que, que pueda encontrar cualquier tipo de cosas en este, en, en este canal que para entretenerte para ayudarte para darte consejos, etcétera etcétera yo sé que este vídeo es, es muy muy cortico pero es que solamente quiero darte una información para que para los futuros vídeos que van a encontrar en mi canal y bueno amigos espero que les guste la, la, la nueva idea que subir en este canal, la, la nueva era del canal pues, Por así decirlo Si así me puedes, puedes dejar aquí abajo un comentario Para saber si te gusta la idea Y bueno, y, y bueno recuerda darme un buen like Que siempre ayuda y son gratis Y recuerda suscribirte a este canal para más contenido como este Y recuerda seguirme en Twitter que soy bastante activo con los suscriptores Para que me dejes tus dudas y opiniones Para mejorar el canal y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, adiós